al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago, su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres vosotras no temáis ya sé que buscáis a Jesús el crucificado no está aquí ha resucitado como había dicho venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea allí lo veréis mirad os lo he anunciado ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Alegraos! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, ¡No temáis! ¡Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea! ¡Allí me verán! Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.